Bueno, vamos a hacer una subida de 17 kilómetros. Lo más importante es realmente que estemos calientes y que manejemos lo de la economía de carrera, que es simplemente que las pulsaciones no nos vayan tan arriba. Muy contentos que vamos acompañados con todos estos muchachos, que lo único que quieren hacer es bacán. vamos bien ahí. Entonces, pues vamos para Santa Elena Aquí en Antioquia, mi Antioquia bello Muy contento hoy, muy acompañado ¿Listo? Entonces, nada La mejor de las actitudes Airecito Yo creo que nos vamos yendo Para Santa Elena, acompáñenme hoy En este recorrido, 17 siete castas, Santa Elena Desde la Alpujarra, aquí en Antioquia Medellín, Colombia, para el mundo Con todos los runeros Y con todas las runeros lo bendiga y arrancamos ¡Oh! Vamos, ya está de flores, mi vea, con la camisa. Voy a empezar a subir Santa Elena. Va, Para allá, la silleta, bien, sí, muy bien, no sé San. qué. No, los... Sí, efectivamente, sus casos. Subimos bien. Rápidos. Sí, lo último. Estamos. No, pudimos rematar, ¿no? Sí. Pudimos rematar, gracias a Dios. Yo creo que subimos bien. ¿Sí? La altura pues un poquito castigados pero no pero yo creo que es un buen entreno hicimos eh, más kilómetros cierto si sí. hicimos si sí, siempre se subió teníamos pensado 17 y llegamos a 20 Bien, consumimos los geles. Ah, bien, nos sentimos bien ya. La de las flores. Una chimba, cecita. Una máquina la hija de puta, Gracias a Dios llegamos. Vamos a esperar a los invitados. entre tren hoy. hoy listo, vamos a esperar a los invitados. Vamos a calentar un poco, a estirar un poquito